Ya voy a empezar a transmitir. Hola, hola, hola, hola. Buenos días, buenos días. Saluden, saluden, que ahorita Adrianita está haciendo trabajo. Saludos. Buenos días, buenos hola, días, buenos para, días para, para todos. Para Dios todos. le bendiga. Pismo ver Ahí Don Israel, a Israel, buenos días. Buenos días, buenos días de Argentina. Saludos para todos. Bendiciones. Sharon Ross Master. miren, tenemos a Yunsu. Sharon Ross Master. Hola, hola. Buenos días, buenos días. Ya sí, estamos sí. al aire. ¿De dónde es Heidi, ella? ¿De, de Filipinas? Sí. Hola a todos. ¿De dónde es Heidi? Sí, es, Filipinas. Sí. Sí. es you. Lee. Sí, vi. buenos días. Don buenos Israel. Días. Hola, hola, hola, hola. Hola, Heidi. La playera. La lady. Uy, a Lady, Gracias. miren nomás qué bonito miren, eso. Miren, no, Lady. Brilla, brilla, brilla. Qué bonito se Como mira. Como Atomy. Sí, sí, sí. <risa> bueno. eh, le, le preguntaba a Eddie que Yun-Cin Sharon nos los de Filipinas o de dónde es? Ella es de Corea. Ella es ¿Oh? una de mis patrocinadoras coreanas. Oh, ok, ok. Con razón le miraba ahí y decía Oh, ok, perfecto. Bueno, en sus manos estamos. Adrianita, ¿quién va a hacerla en sí? Eh, bueno, muy buenos días a todos los líderes que se encuentran en sala y gracias por estar aquí acompañándonos, inyectándonos esa buena energía, a todos los líderes, a FIDER, eh, no excelente, estoy muy feliz de estar compartiendo hoy con todos ustedes en este cafecito eh, y les cuento que estoy feliz, y Dianita Salcedo, también a Lady, eh, Cristian Figueredo de Argentina, Luisito Malaver, Irina, Heidi, que... Eh, Gracias por aceptar la invitación y la verdad feliz de estar acá. Eh, don Israel, y le cuento que hoy vamos a tener ya todos los líderes, hoy vamos a tener nuevos presentes por primera vez ellos van a estar aquí en sala presentándonos acá este programa, este cafecito, la verdad feliz, eh, orgullosa de tener estos grandes líderes que la verdad están felices y determinados a realizar este gran proyecto. Y bueno, los dejo en sala con... Irina Escobar y Luisito Malaver, adelante. Los micrófonos son solo de ustedes. Gracias, Adriana. Hola, hola, muy buenos días. Bendiciones para todos. La gloria y la honra sean para nuestro Padre Celestial que hoy nos regala un nuevo día, el privilegio de la vida y el gozo de un nuevo amanecer. Bueno, eh, eh, hoy tenemos dos presentadores de lujo. Mi socio y amigo el señor... Luis Alfonso Malaver Palacios, de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Y también tenemos a esta gran presentadora y líder. Irina Escobar, de la costa norte de Colombia. Hoy tenemos una... Así es, Después... Irisa, qué bueno. Super. Irisa, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, claro que sí, Luis. Vamos con nuestro con nuestro video institucional, un video que nos empodera cada día más, que nos da ese positivismo para seguir adelante en esta maravillosa empresa. Adriana, corre, Así video, es. por favor. Rueda video en esta mañana. que se ha mantenido firme, siguiendo fielmente los principios correctos. Una compañía que se enfrenta al mundo con los principios correctos. Una compañía que crece junto a sus consumidores y que comparte sin limitar gastos. Somos Atomy. Atomy es una compañía que ha crecido constantemente desde su establecimiento en 2009, alcanzando los 1.800 millones de dólares en ventas en 2020, sobrepasando los 15 millones de miembros globales. El objetivo número uno de Atomy es ir más allá de la satisfacción del cliente para gestionar el éxito del cliente, y ese objetivo sigue siendo la prioridad más importante en el presente. Atomi ofrece productos de buena calidad a precios asequibles y la base de la competitividad en la compañía puede ser encontrada en las características de su modelo de distribución. La filosofía de producto de Atomi de calidad absoluta y precio absoluto es un principio que la compañía ha puesto en práctica desde su inicio y es aplicado a todos sus productos, incluyendo a todos los productos funcionales para la salud, belleza, hogar, cocina, moda y electrodomésticos. Atomy Gym ha superado los mil millones de dólares en ventas totales y se ha establecido como el producto más vendido de la industria por seis años consecutivos, obteniendo patentes internacionales en cinco países. Además, en 2020, Atomy obtuvo la certificación verde y registró una patente que protege a sus ingredientes funcionales, lo cual ha ayudado a mantener las nuevas características de estos. Así es como Atomy Gym está creando un nuevo camino para todos los productos funcionales para la salud. Cuidado para la piel, Absolute Cell Act. Se ha convertido en uno de los cosméticos más populares en la industria con ventas anuales de 100 millones de dólares desde su lanzamiento. The Fame es otra línea de cosméticos de lujo de Atomy que ha sido renovado con ingredientes y tecnologías actualizadas y es un producto amado por los consumidores por su fidelidad a la filosofía de producto de Atomy. Empezando con su primera sede en los Estados Unidos en 2010, Atomi se ha convertido en una compañía global con 17 sedes en Asia, Latinoamérica, Oceanía, Europa, etc. Con más de 15 millones de miembros en todo el mundo. En 2020, Atomi abrió sedes en China, Colombia, Hong Kong y la India. Los planes para las aperturas en Turquía, Nueva Zelanda, Brasil y Francia también están en desarrollo. Y Atomi está preparando a abrir 30 nuevas sedes dentro de 5 años. Ofrece productos de calidad absoluta a precios absolutos a todo el mundo. Y se está expandiendo con su estrategia GSGS de abastecimiento global y ventas globales a través de la red de ventas internacionales de Atomi. El sistema de éxito de Atomy permite que cualquier persona pueda ser exitosa independientemente de sus habilidades individuales. Ese sistema es el catalizador detrás del crecimiento distintivo de Atomy. El Seminario Global es la nueva generación para distribuir nuestra transmisión y presentar la visión de Atomy a todos los miembros en todas partes del mundo, independientemente del tiempo y el espacio entretenimiento y medios de comunicación que combinan los negocios y la cultura, ensayos de productos a través de la realidad aumentada, recorridos virtuales en realidad extendida, etc. Atomy presenta una visión de su sistema global del éxito que trasciende el tiempo, tomando ventaja en la era sin contacto. Para ayudar a los socios comerciales a que ofrezcan los productos de la más alta calidad, Atomi tiene disponibles varias opciones de asistencia, tales como pagos de contado dentro de una semana después del envío, fondos operacionales sin intereses, un sistema de control de calidad en conjunto y mucho más. Esto crea un ciclo virtuoso de una cultura de crecimiento acompañado. Compartir debe ser la misión de todas las compañías. Todos los ejecutivos, empleados, miembros y socios de Atomy deben poner en práctica la filosofía de compartir con los demás para mejorar la vida de las personas de toda la sociedad. Donde sea que se necesite ayuda, las sedes globales de Atomy se unirán para el beneficio de todos. Una compañía que se mantiene fiel a sus principios y que crea nuevas culturas de distribución. Una compañía global que tiene la confianza de gente de todo el mundo. Una compañía que sueña con el éxito de sus consumidores y que trasciende a la satisfacción de sus consumidores. Una compañía que aprecia el espíritu. Somos Orgullosamente Atomy. Irina. Orgullosamente Atomy y cómo no estarlo si estamos en la mejor compañía, una compañía que se basa en principios y valores cristianos, una compañía que trabaja en sinergia, que trabajamos en sinergia de corazones unidos y que busca el éxito de todos, de todos los consumidores. Así es, Irisa, claro que sí. Yo también me siento súper orgulloso de estar en esta excelente compañía. De verdad que eh, para mí es un orgullo estar en esta mañana con todos ustedes y también para presentar este cafecito del día sábado. Bueno, tenemos para hoy... Un gran invitado que nos va a dar el lema de nuestra compañía, los cuatro pilares, los cuatro valores cristianos que nuestro presidente nos tiene. No hay otra compañía igual como Atomic con este gran lema. Eh, para ello tenemos invitado especial desde Argentina. Cristian Figueredo, adelante con nuestro lema. Hola, hola. Muy buenos días para todos. Bendiciones. Eh, quiero agradecer, antes que nada más, a Dios Padre Todopoderoso por, por, la, por la gran oportunidad y a ustedes. Bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a dar el, los cuatro pilares de la compañía. Eh, primero lo digo yo y después lo decimos todos. Eh, empuñemos las manos a la altura de los ojos en señal de victoria y decimos apreciar el espíritu, gestionar la visión seguir sobre la fe servir sí, con humildad en señal de porras tres veces vamos, vamos vamos estamos listos sí. Sí. Vamos. Sí. Apreciar, apreciar el espíritu gestionar sí, sí, sí, sí. la, la visión sobre la fe servir con vamos Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Ojo, excelente! ¡Qué bueno, Cristo! ¿Verdad? Por este gran lema. ¡Qué bueno que nos empodera para comenzar este cafecito! Bueno, en esta mañana, Irina, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Irina, adelante. Sí. Gracias, Luis. Es que, es que el señor Israel me cierra el micrófono y no me deja hablar. Bueno, <risa> sí, tenemos aquí eh, eh, muchos testimonios hoy. Tenemos una gran invitada una gran invitada del sur de Asia. Ella es una chica muy empoderada que decidió sí o sí tener éxito en esta compañía. Ella es de Manila Filipinas esta chica habla cuatro idiomas eh, pues el idioma lo habla pues el idioma español pues lo habla muy bien se le entiende bastante hoy quiero darle la bienvenida llenemos esa pantalla de corazoncitos corazoncitos para darle claro que bienvenida sí, a nuestra invitada especial desde Filipinas bienvenida Heidi adelante con tu con tus productos, tu promes, tus tu, testimonio, cómo entrates a la empresa, a los productos y el testimonio. Adelante, Heidi. Bienvenida, gracias. Heidi. Gracias, gracias. Hola a todos, me llamo Heidi Romántico. Bueno, me voy a compartir mi pantalla. Un momentito. <tose> Esto de para, ¿amá? ¿Qué? Ok, está bien. Hola a todos. Bueno, bienvenidos. Me llamo, hola a todos. Bienvenidos. Me llamo Heidi Romántico. Yo pertenezco a mi Filipinas. Yo vivo en Filipinas, un país en Asia. Mi idioma nativo es filipino. Yo hablo inglés también. Español es mi tercer idioma. Creo que, que mi español solamente es básico porque la gente en mi país no habla español. Voy a contar mi historia como nuestra familia encontró a Atomy. Estamos en Atomy desde el año 2019. Mi papá fue la primera persona que había estado en Atomy. Voy a empezar mi historia cuando mi papá estaba en otra compañía que en mercadeo en red. Ahí mi papá encontró una mujer que se presentó a Atomy a él. A mi papá contó sobre su problema de gingivitis y esa mujer recomendó que mi papá usó hasta mi pasta dental. Él usó este producto por algunas semanas y por fin su problema, su problema se curó. Esa es la única pasta dental para curar esto, porque antes de usar esto siempre había habido gingivitis. Le gusta mucho su experiencia usando la pasta dental. Él compartió su buena experiencia con nuestra pa con nuestra familia, porque mi papá está muy contento con su, con su primera experiencia con Atomy. Cuando mi mamá y mi hermana, mi hermana bañan, siempre sus pelos se caían. Este es su problema por muchos años. Ellas le dijeron a mi papá su problem, sus problemas. Esa es la razón por mi papá compró Atomy shampoo herbal para cabello. Mi mamá y mi hermana probaron este shampoo, Shampoo, y por fin sus cabellos no caen mucho como antes. Estas experiencias con los dos productos de Atomy convencieron a mi papá que Atomy es una compañía que, hacer, que hace productos con alta calidad. Mi papá le preguntó a esa mujer cuáles son los otros productos de Atomy. Ella invitó a mi papá un centro educativo de Atomy. ahí mi papá, allí mi papá conozco otros productos de Atomy. Mi papá insistió de registrar en, nuestra familia, en, en registrar a todos los miembros de nuestra familia en Atomy para tener descuento cuando nosotros vayamos a comprar algunos de los productos de Atomy. Poco a poco mi familia compró otros otro productos más y la gente allá trata de convencer a mi papá de ser un Sales Master. Mi papá cree que podemos hacer Atomy como negocio. Todos los miembros de nuestra familia empezaron a compartir sobre el de Atomy con nuestros parientes y amigos. Y yo lo uso, yo lo uso y me, no me, gust, me gustan sus productos, pero todavía no creo que Atomy puede ser un negocio para mí. No tengo tiempo para hacer eso porque durante este tiempo tengo otro trabajo en otra compañía. Bueno, aquí está, es una foto de Lido Gu. él es nuestro, es nuestro Empirial Master. So, aquí está. Bueno. En Singapur todos los miembros de mi familia dedican, dedican un día para asistir a la Academia de Éxito en Singapur. Y yo, yo no irme con, no con ellos porque antes no creo que tú puedes ser exitosa haciendo Atomy. Nosotros siempre caminamos. Sí. Un momento. ¿Qué Mi familia continuará con este negocio de nuestras vacaciones en, en Singapur. Estuvimos allá por ocho días. Antes de salir de Singapur, alguien le dijo a mi papá que hay una Academia del Éxito allá. Mi papá inmediatamente compró boletos para poder entrar. En Singapur, todos los miembros de mi familia dedican un día para asistir a la Academia del Éxito en Singapur. Y yo yo no irme con ellos porque ellos están, porque antes no creo que tú puedes ser exitosa haciendo Atom. Nosotros siempre caminamos por mucho tiempo. Hay muchos lugares allá que nosotros quiero, queremos visitar, como Marina Bay Sands, Singapore Flyer, Universal Studios y mucho más. Al final del día, nosotros estamos muy cansadas y durante este tiempo, durante nuestro segundo allá, Uh, mi hermana no se siente muy bien en la noche. Ella tomó tres jenohim para no tener enfermedad porque ella no va a disfrutar cuando ella está enferma. Después de tomar jenohim, el, ella se siente muy bien en la mañana. Ella tiene mucha energía para caminar, caminar mucho otra vez. Mi familia toma mucho jenohim en Singapur. Nosotros traímos una gran caja de Hemohim y cuando regresamos a nuestro país no había, no había Hemohim porque se acabó. Allá mi papá siempre tomó fotos con Hemohim para poder subir a su Facebook. Semanas después de nuestras vacaciones en Singapur, mis patrocinadores coreanos llegaron a nuestro país para convencer a mi papá de hacer un reto para ser Sales Master. Ellos hicieron el reto y ganaron. Por fin mis papás, eh, bueno, aquí está esta es una foto de, mis, de mi familia con nuestras patrocinadoras coreanas. Aquí están mis papás, ellos, ellos están sales master por fin, y ahora recibí una comisión en Katomi cada mes. Meses después, por fin decidió agarrarme como médico, renuncié a mi trabajo o, mi otro trabajo para hacer Atomy también. Antes solo uso los productos y ahora quiero compartir mis buenas experiencias en Atomy y algún día yo quiero ser exitosa haciendo Atomy. ¿Y por qué quiero hacer Atomy solamente hoy? Yo hice mi escenario de vida otra vez, porque hoy creo que estoy listo para hacer Atomy. Ah, quiero hacer mi propio negocio. Atomy como mi propio negocio. ahora Puedo verme como una dueña de un negocio. Quiero viajar a todo el mundo y hablar con mucha gente de diferentes nacionalidades. Con Atomi yo puedo hacer todo esto porque Atomi es una compañía global. Hay Atomi en diferentes partes del mundo y creo que Atomi puede ser un negocio para ti. No so... Creo que Atomi es un negocio no solo para mí, es para ti también. Eso es uno de mis productos favoritos, es color Vitamina C. Me gusta mucho este producto porque me gusta mucho el sabor de mango de este producto. Y uh, mi, mi amigo y yo compro, ato, a un, compro una computadora para una presentación. Y cuando nosotros va, vayamos, um, uh, después de comprar esta computadora, él no se siente muy bien. De, 10 um, después, y creemos que Atomy, color C, um, ayuda mucho de tener una buena resistencia, o, porque es una buena calidad, un producto con buena calidad. Eso es u, u, otro de mis productos favoritos también. Ah detergente en polvo sí, no solamente usar este producto sol, solamente para las ropas, me gusta mucho este producto también porque yo yo pongo esto en una agua y mezcla y eso me gusta mucho para limpiar mi piso so, bueno, eso es la nueva paquete de este producto y estos son algunos productos que me gustan mucho y eso es el cuidado nocturno ¿no? Ah no, cuidado. son no, esto es absolut, Atomy absolute atomi um, absolute. atomi pasta dental, sí, el shampoo, acondicionador y limpiador para el cuerpo. Me gustan mucho estos productos. Me, me, yo lo uso estos productos cada día porque me, me hace muy, estoy segura que en estos productos, um, estoy, estoy más, ¿cómo se dice? Um, estoy más bella cuando yo lo uso estos productos. Y es una, estoy, me gusta porque es una natural, no como otros productos que hay muchas, Muchos ingredientes que está mal para nuestro cuerpo. Ah, esto es, me gusta mucho este atomi Absolut porque cuando yo utilizo este producto me siento más joven, mi piel es más claro que antes, ah, no tengo arrugas cuando yo lo uso con torno de ojos, no tengo arrugas, prevenir enjevecimiento y sí, mi hermana... Utilizo o uso Atomi de Fame y esto. Eso es la nueva paquete de Atomi shampoo, acondicionador y limpiador. Y estos diferentes productos. Atomi tiene muchos productos y como Lutin, Hongzam Dam, Hemojim, Calcium, Sopalmeto. Es buena. Um, Necesito estos productos para tener una buena salud. Y eso también. Diferentes. Um, uh, Herb Day y, y mucho más. Mm, bueno, no tengo todas las fotos de, de estos productos de Atomy, pero te, te lo aseguro que Atomy es una um, compañía que produce productos con alta calidad. El precio es muy bajo porque por la calidad tan alta y ahora estoy usando esto maquillaje me gusta mucho es natural no tiene ingredientes mal para ti y creo que es, es ya es o sea, disponible en México y te lo recomiendo a y con Tommy uh, estoy tengo mucha confianza con este compañía um, así y los productos también y bueno, uh, si quieres seguirme, tengo redes sociales. Aquí está mi Facebook, Adi Romántico. Me llamo en Facebook, es Adi Romántico. Tengo Instagram también, Heidi Romántico. Y uh, más tengo una página en Facebook. Tengo dos, uh, Atomi Vista Verde y Heidi Romántico. Y aquí, suscríbete en mi canal de YouTube, hay videos allá de sobre The Atomy también, algunas presentaciones sobre de los productos y mucho más. Bueno, muchas gracias a todos. Thank you, salamat po, nida Thank you. ¡Wow, Heidi! ¡Excelente presentación de productos! Llenemos esa pantalla de corazoncitos en agradecimiento. Así es, Irisa, claro que sí. Excelente, Irisa. Excelente, Heidi, ¿verdad? Eh, muchas gracias por su participación. Eh, para nosotros fue un gusto, un excelente tenerla con nosotros en esta mañana. Y bueno, seguimos escuchando testimonios realmente porque no solamente de Colombia ni de Filipinas escuchamos testimonios, sino de todo el mundo entero. Esto es global. Eso es lo que me encanta, que no es solo en dos, tres países, no, ya estamos en más de 50 países. Bueno. Tenemos para el día de hoy una invitada muy especial, una presentadora que nos va a dar un testimonio, súper testimonio también. Adelante, Irisa, con su testimonio. Bienvenida. Gracias, Luis. Hoy quiero darles, hoy quiero darles el testimonio de Alaska Omega 3. Eh, Adriana, por favor, ¿me colaboras con la... hablando mientras ya. Bueno, hoy les voy a hablar sobre un, sobre un producto maravilloso como es el Alaska Omega 3. Para mí este producto fue, ha sido una gran bendición porque, eh, bueno, ahorita les cuento el, el testimonio. Bueno, tenemos que Oh, tenemos que Alaska Omega 3 es un suplemento funcional que tiene muchos beneficios, nos ayuda para la memoria, aquellas personas que estén con Alzheimer les le mejora grandemente, eh, sal, eh, nos da salud a la vista, nos da vitalidad, mejora la circulación, es, es antiinflamatorio puesto porque tiene, tiene un ingrediente muy especial que es la cúrcuma, eh, también eh, da salud para las neuronas, reduce los triglicéridos, el colesterol alto, la presión art arterial también nos ayuda a estabilizar la diabetes, nos ayuda para la salud del cerebro, mejora el metabolismo de nuestro cuerpo, nos da salud en el corazón, eh, para el corazón y alivia, todos los, alivia los dolores. Bueno, mi testimonio es... Eh, sucedió en la época cuando, eh, gracias, mi testimonio más o menos fue para la época de en que empezó el, la pandemia. Pues a raíz de la pandemia, acá en mi, en mi país, pues casi estuvimos casi ocho meses en confinamiento y acá pues eh, había todo estaba militarizado y pues se hacía difícil que uno hiciera su vida diaria, por lo menos de hacer ejercicio de caminar, de hacer cardio, entonces pues nos encerramos y yo pues no, no hice más ejercicio. Al tiempo empecé, empecé a sentir como un dolor en la parte izquierda de la cadera. Que me iba a parar, me dolía, que no me podía agachar, que no me podía cruzar las piernas, en fin. Bueno, como no se podía hacer nada, yo dije, bueno, ni modo de ir donde el médico me lo aguanto. Bueno, como vi que el dolor pues no se me quitaba, saqué una cita eh, me mandaron muchos antiinflamatorios, pero la verdad es que ninguno me sirvió. Ninguno me sirvió. Volví a sacar una cita, eh, el médico general me, man, me, me mandó a donde el ortopedista. El ortopedista me revisó, me dijo, tiene bursitis, yo le dije, doctor, ¿y qué es eso? No, eso es una inflamación en las almohadillas de, la, de los que están entre medio de los huesitos. Es como si fuera el, el amortiguador, ¿tienes eso inflamado? Le vamos a mandar a hacer unas terapias en frío y en caliente, me mandó como 20 terapias. Y pues la verdad que me hice las 20 terapias, pero, pero, pero no me sirvió, porque yo mantenía ese malestar allí y no se me quitaba. Yo escuchaba mucho al doctor Girón en sus presentaciones y decía que el omega servía para, para desinflamar, para esos dolores en las articulaciones. Y yo dije, bueno, voy a hacer un pedido a Estados Unidos porque igual este producto todavía, pues aquí en Colombia no lo hay. Yo dije, voy a ver si es verdad todo lo que dice el doctor. Total, que hicimos el pedido, mi grupo hicimos un pedido, pedí el Omega y pues le doy las gracias a Dios porque este, este producto pues fue una bendición para mí. Con la primera cápsulita que yo tomé, empecé a sentir mejoría. Y yo seguí pues tomando mis capsulitas, tomándolas todos los días. Y oh sorpresa, me podía ya agachar, podía cruzar las piernas, podía brincar, podía hacer de todo. Y yo quedé, wow, este producto es maravilloso, es una bendición. Y hasta el día de hoy pues el dolor pues se fue. Y ya volví a mis actividades normales porque me gusta hacer mucho ejercicio, caminar, hacer cardio y todo eso. Y pues... Les cuento que este producto es maravilloso, así que pruébenlo, que mejora la salud totalmente. Wow, bueno. excelente, Irisa. Qué bien, qué testimonio. Lo tenía guardado, de verdad que sí. Bueno, corazoncitos para esta el líder que nos trajo hoy este testimonio. Gracias. Bueno, Irisa, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, Luis. Ahora tenemos algo que yo sé que nos gusta a todos. ¿Qué será eso, Luis? Que nos gusta a todos. Cuéntanos. Wow, wow. Déjame pensar a ver qué es. Ah, ya sé qué es. Claro. ¿Cómo generamos ingresos? Súper. Qué bien. Claro que sí, Luis. Y para, para, para este maravilloso plan de compensación tenemos dos grandes líderes bien empoderadas. Ellas son Adriana Cruz y Dianita Salcedo. Adelante, Adriana, con el plan de conversación. Excelente, bienvenidas. Gracias, Irina y Luisito Malaver. La verdad que, Dianita, nos sentimos súper orgullosas, ¿verdad? Yo estoy feliz de pertenecer a este eh, gran proyecto de este equipo, la verdad. Eh, no. Y felicitar a todos los líderes que se encuentran aquí en sala y a los que nos están viendo en este momento por Facebook. El Donio, bienvenido. Mario Cortés, eh, Gonzalo Rivera, de Filipinas, tenemos eh, bastantes invitados acá, Lenis, eh, bueno, Dianita Salcedo, feliz de estar acá, ¿verdad? Totalmente, Adrianita, muy buenos días para todos, familia, Tomi, grande líder, súper empoderado, felicitaciones, Luis Malaver, e Irina. Eh, eh, excelente presentación del día de hoy. Realmente esto se llama duplicación. Felicitaciones y bueno, eh, bienvenidos a todos nuestros grandes líderes y socios que se encuentran conectaditos a través del Facebook y aquí a través del Zoom. Vemos en sala varios Charon Road Master, Qué gran ejemplo a seguir ahí conectaditos al sistema, como lo dice nuestro Charon Roy Israel mal donado a nuestros sales más, al master que se encuentran conectaditos y a todos y cada uno de, de ustedes felicitaciones a los nuevos bienvenidos y felicitaciones por, por darse en esta grandiosa oportunidad como lo dijo ya anteriormente a irina y luis y adrianita mi nombre es diana salcedo y orgullosamente en el día de hoy nos ha correspondido presentarle nuestro generoso plan de compensación entonces permítanme compartirles pantalla espero, eh, se está viendo me confirman por favor perfecto bueno Atomi, qué es Atomi esta grandiosa compañía que nos tiene apasionados a todos y cada uno de nosotros una compañía surcoreana fundada en el 2009 por nuestro presidente Han Gil nosotros tenemos un contenido de marketing global un marketing global espectacular, comisiones generales comisiones por maestría y un sistema de éxito garantizado, ¿verdad, Adriana? Así es, Dianita. verdad que nuestro presidente diseñó esto para que todas las personas que ingresáramos a esta gran compañía tuviéramos éxito. ¿Y cómo? Eh, muéstrame la siguiente, Dianita. Mira, eh, diseñó eh, una alianza entre Colmar y CAERI. Eh, Colmar fue fundada para producir los artículos investigados y desarrollados por el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea de Anita y mira, eh, Atomi fue fundada para distribuir estos productos fabricados por Colmar, algo espectacular ¿no? Totalmente y bueno, como esto es un negocio, todo negocio hay que tener en cuenta, cuando se habla de negocio debemos tener productos y servicios, pues Atomi lo tiene Contamos con cinco líneas de productos, como lo estaba hablando Irina, el Omega, que es espectacular para la salud, ya tiene su resultado, nuestro emojín y muchos productos, la vitamina C, como lo hablaba Heidi, entre otros productos para la belleza, nuestro cuidado nocturno, cuatro pasos para el cuidado del rostro, de la línea de Fein, el Absolute que lo tenemos en pantalla, para el cuidado personal, desde nuestra pasta dental, nuestro cepillo de dientes, ¿Quién no se cepilla los dientes? Realmente utilizamos productos de cuidado diario que sí o sí tenemos que utilizar. ¿A qué los invitamos el día de hoy? A que tengan su propia tienda en línea, su propio centro comercial, se dirijan a ellos. Simplemente hay que cambiar de marca por unos espectaculares productos como los que les estamos presentando. Para el hogar no puede faltar para la limpieza de ella como es el DIS, espectacular ese DIS vivo enamorada, es, no es solamente un lavatraste, es un multiusos que sirve para lavar los baños, limpiar los, pises, los pisos, paredes, vidrio, eh, vidrio eh, sirve para bañar hasta la mascota. Baño personalmente a mi mascota y queda espectacular, libre de bichitos, de pulgas y demás. Bueno, en alimentos desde nuestro café arábico, 50% colombiano, 50% brasilero, la sal del Himalaya, el aceite de aguacate. No, realmente tenemos una variedad de productos espectaculares, ¿verdad, Dianita? ¿Qué más tenemos? Cuéntame. Así es, Yanita, así es, Yanita. y no solamente para lavar a la mascota, también cuando a nosotros nos sale un brotecito en el cuerpo también es algo espectacular y maravilloso. Y mire, eh, nuestro presidente también aquí diseñó uh, una filosofía mastiz, Dianita, ¿qué es esto?, calidad absoluta, a un precio absoluto. O sea que está, estos productos están alcanzables para todas las personas. Y mira, yo estoy feliz no solamente de usar todos esos productos que acabaron de decir, también estoy feliz de usar este cepillo tan maravilloso y nuestra crema dental. La verdad que eh, nuestro cepillo está hecho a base de nanotecnología y polvo de oro. De oro. Imagínense, cuando habíamos visto algo tan espectacular de Anita, ¿no? No, algo grandioso de Anita y como lo decía anteriormente. ¿Quién no utiliza pasta dental? ¿Quién no utiliza cepillo de dientes? Todos, por Dios. Entonces, algo maravilloso. Y bueno, este negocio, este gran proyecto, nosotros lo podemos llevar desde nuestro celular. Algo muy práctico, todo al alcance de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no hacer este grandioso proyecto? Desde nuestro computador, nuestro celular, nosotros podemos compartir esta grandiosa oportunidad. ¿Y qué es lo mejor, Adriana? No, Dianita, feliz que cuando a mí Edwin Montoya, que es el culpable, que yo esté aquí en Atomy, me dijo Adrianita, eh, ahí eh, no tiene costo en la inscripción, sin cuota mensual anual, aquí no nos obligan que quincenal y que mensual y con, anual, solamente cuando nosotros... Deseamos cuando se nos terminen nuestros productos sin cargo adicional por compras en línea, sin compras mensuales obligatorias. Yo dije, no, inscríbame de una feliz, feliz, feliz. Cuéntame qué más tenemos. Totalmente, Adrianita. Aquí simplemente debemos recibir la llave de un centro comercial, como lo decía anteriormente, y diríjase a su tienda porque aquí no nos pagan por cepillarnos por bañarnos, por lavar la ropa, no es algo maravilloso. Nunca visto antes en otra compañía y como lo decía, estamos en, en diferentes, es, es un sistema global, estamos en diferentes países, más de 50 países aperturados, entre ellos Canadá, Estados Unidos, México, Colombia y vienen más de 30 países por aperturar próximamente Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, no es algo maravilloso. Este negocio es exponencial. ¿Qué más tenemos, Adri? Danita, tenemos un nivel ilimitado. Mira, conformamos un equipo al lado izquierdo y un equipo al lado derecho. Esto es binario, Danita, es conformar dos equipos. Mira, por lo menos eh, estamos aquí en Colombia y tenemos a Blanquita, ahora Cristian, a Cristian, de Argentina y imagínate podemos tener este proyecto desde cualquier parte del mundo entonces Dianita yo estoy feliz de pertenecer a esta gran compañía porque si yo me voy para Estados Unidos puedo realizar este proyecto si nos vamos para Filipinas podemos realizar este proyecto porque vamos a ir a conocer a Blanquita Argentina y a Hayden Filipinas a Celedonio en México a Gonzalo no y también a Unisrael en Estados Unidos sí o no Dianita Así es. Sí, señora. Vamos a conformar dos equipos de autoconsumidores a nivel mundial y nuestras principales fuentes de ingresos son las comisiones generales a partir de los 10 mil puntos de valor personal y las comisiones por maestría a partir de los 700 mil puntos personales que más adelante les vamos a explicar. Cuéntanos es, de amistad. los puntos de valor y mira estos puntos, Dianita, mira, tenemos el de Fein, que tiene 57,200 de puntos, el Atome Absolut, espectacular estos, estos productos, mire, 130,000, nuestra mascarilla diaria 3,800 y así todos nuestros productos es usar y recomendarlos y nos están pagando, Dianita, ¿por qué no hacer esto tan espectacular y maravilloso? Así es, Adriana, a ti, a mí, a todos los, los socios nos pagan por utilizar el champú, la pasta dental, el jabón para la losa, no, algo maravilloso. Y bueno, hablando de puntos de valor, pues tenemos unos puntos de valor personal que nos los dan nuestros productos. A medida que nosotros vamos comprando lo que necesitamos, pues vamos acumulando esos puntos de valor. Acumulamos 300, 700, 1,500,000 y llegamos al tope máximo que nos pide la compañía de 2,400,000 puntos de valor personal. Algo muy interesante es que estos puntos no generan comisión por sí solos. Ellos necesitan de unos puntos de valor grupal que ya Adriana nos va a explicar. Estos puntos de valor personal se acumulan en todas las compras, son vitalicios de por vida. óiganlo bien, heredables no se eliminan nunca, ¿verdad Adriana? Así es y no, algo maravilloso. Mira, los puntos de valor grupales, como decía Dianita, mire, como tenemos dos equipos, esto es binario, un equipo a la izquierda y un equipo a la derecha, a profundidad, esto es ilimitado. Todas las personas que están a profundidad mío, si ellos realizan compras, y si hay algunas personas que dejan de realizar estas compras, no pasa nada. Todas las compras de las personas que están de abajo hacia mí, todo esto me llega al 100%, Dianita, algo espectacular. No, mira, eh, yo estoy feliz porque aquí sí o sí nosotros vamos a tener ese éxito, tener a mi lado, ¿verdad, Dianita? Y cuéntame Así qué más. es. Y me encanta, Dianita, que estos puntos de valor grupal no se esperan hasta que nosotros podamos comisionar, o sea que no se, no se van a eliminar, no se pierden hasta que nos paguen por esos puntos grupales. Y bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a ganar con las comisiones generales? Les decía, a partir de los 10 mil puntos de valor personal, por los cuales yo realizo con, activándome a este gran proyecto, y que yo ya haya conformado dos equipos de autoconsumidores, uno por el lado izquierdo y uno por el lado derecho. En ese momento en que mis equipos generan 300 mil puntos por cada lado y yo ya tengo 10 mil puntos personales, la compañía me empieza a pagar 20 dólares, que en Colombia aproximadamente... Son 70 mil pesos, algo maravilloso. Pueden ser diarios hasta por 25 veces al mes. A medida que yo voy comprando, voy acumulando puntos, pues genero 300 mil puntos de valor personal. Igualmente mis equipos deben generar 300 mil puntos por cada lado, pues ya la comisión sube a 63 dólares. A medida que yo voy comprando, sigo acumulando puntos y pues llego a 700 mil puntos de valor personal. Igualmente mis equipos generan 700 mil puntos por cada lado y ya la compañía nos va a pagar, mira Adriana, 126 dólares. Recordemos que pueden ser diarios hasta por 25 veces al mes. Pues llegó a un acumulativo de un millón mil de puntos personales por las compras que yo voy realizando. Recuerde que los puntos personales nunca se pierden, se acumulan y se acumulan. Llego a 1.500.000. Igualmente, mis equipos, tanto izquierdo como derecho, generan 1.500.000 de puntos grupales y la compañía ya nos va a pagar 253 dólares. Llego a 2.400.000 de puntos acumulados por todas las compras realizadas. Igualmente, mis equipos generan 2.400.000 puntos grupales por cada lado. La comisión ya sube a 379 dólares que pueden ser diarios por 25 veces al mes, algo maravilloso. Y mira, como no me piden más puntos de valor con los mismos 2.400.000 que ya tengo acumulados y mis equipos generan 6 millones por cada lado, pues la comisión sube a 631 dólares. Ustedes se preguntan, no necesita más puntos, entonces, ¿qué hace? Yo compro lo que necesito, claro que sí, pero los puntos de valor personal se los paso a las personas que están comprometidas y determinadas a hacer este proyecto para que ellas también suban sus puntos personales. De esa forma les apoyamos para que generen comisiones y continúen creciendo en el negocio. Bueno, con los mismos 2.400.000 puntos personales que tengo acumulados hace mucho rato, igualmente mis equipos ya están supremamente grandes. y Tengo muchos autoconsumidores en mis equipos, pues ellos generan 20 millones de puntos grupales por cada lado y la comisión sube a 1.053 dólares, algo extraordinario. Si hacemos cuentas, ¿cuánto nos dará? ¿Y si son diarios? No, pues imagínense. Esto es, mejor dicho, un sueldo más ganado que lo que gana el presidente. Entonces mira, llegamos a mmm, en nuestros equipos que generen 50 millones por cada lado y yo pues con los mismos puntos 2 millones 400 ya la compañía nos va a pagar 1.263 dólares. Las comisiones van desde 20 dólares a 1.263 dólares. Recordemos que pueden ser diarios hasta por 25 veces al mes. ¿Qué te parece Adriana? ¡Fabuloso! No, wow! No, mira, algo espectacular. Y mira, aquí la vida tradicional, como nosotros ve, vemos acá en los pagos de otras empresas. Dianita, trabajé más de 18 años para una compañía. Se terminó, se acabó la empresa. Todos quedamos con los brazos cruzados. ¿Mm? Y mira, aquí nada me es al contrario. Desde tu nuevecito que nos está escuchando, desde que te determinas a realizar este gran proyecto, pues a a llegar a generar muchísimo dinero solamente realizar esto con determinación con mucho amor con dedicación con servicio a todas las personas que van ingresando y mira si a ti te va bien a mí me va bien y todo es en equipo trabajo en equipo algo maravilloso no Janita? Totalmente, porque también tenemos las mismas oportunidades para todo, igualdad de oportunidades de generar sí o sí ese límite de 50 mil dólares mensuales que ya le iremos a contar más adelante. Entonces, mira, no importa que estemos empezando el día de hoy nuevecito tú también puedes llegar a ganar los 50 mil dólares. Esto es absolutamente para todo algo extraordinario que marca la diferencia. Y bueno, Adrianita, tenemos unos niveles de maestría. ¿Cuáles son? Siete niveles de maestría, Adrianita, ¿no? Algo maravilloso. Mira, que nosotros sí o sí nosotros vamos a tener ese éxito en la vía tradicional como Tania Ibarra y el profe Cardoso tuvieron que pagar muchísimo dinero y que le queremos enviar un saludo muy especial que se encuentra desde San Andrés Isla. En este momento nos están viendo por Facebook, un saludo especial para ellos. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Pagar muchísimo dinero, Dianita, para poder realizar ellos sus maestrías. Y aquí en Atomi, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Imagínate, todo gratis. Solamente determinarnos, estudiar, capacitarnos, unirnos al sistema, a este sistema de éxito que tenemos tan maravilloso que en Atomy y podemos llegar a nuestras maestrías, Dianita. Y cuéntame, ¿qué tenemos que hacer para llegar a nuestra primera maestría? Bueno, algo muy simple y sencillo, compartir la oportunidad, trae muchos consumidores felices a nuestra compañía y cómo logramos esa primera maestría, el Cell Master, pues tenemos un desafío del primero al 15 o del 16 al fin de mes. Ya debemos tener acumulados 700 mil puntos de valor personal por lo que yo haya comprado y que mis equipos, tanto izquierdo como derecho, realicen 2.500.000 puntos grupales por cada lado. De esta forma, Atomi nos dice, eres nuevo, es el máster de Atomi. Y mira, nos premia con dos líneas de fame para el cuidado del rostro y un cuatro paso. Y aquí las ganancias ya, mejor dicho, se ponen mucho más interesantes porque en esta maestría ya empezamos a ganar mil dólares mensuales. ¿Qué tal, Adriana? Hum, espectacular. Y mira, aquí en la siguiente maestría, digamos más como lo está eh, nuestro amigo y líder Andrés Pavón de Anita. No, hay algo espectacular. En un ciclo de desafío, el primero al 15%, es que tenemos que hacer llegar a un mil de puntos personales de Anita. Y mira, ayudar a que mi equipo del lado izquierdo y mi equipo del lado derecho suban dos personas a Side Master. Y aquí la compañía nos bonifica con dos productos de Fein, un cuatro pasos y un iPad para seguir realizando este gran proyecto. Algo maravilloso. Cuéntame es la espectacular. Y bueno, vamos para la siguiente maestría donde se encuentran nuestros líderes y mentores Israel Maldonado y la señora Sonia. Ay, ah, el doctor Mauricio y la doctora Mirna que hace poquito llegaron a esa maestría y a muchos líderes que se encuentran en esta posición como los que tenemos en sala. Felicitaciones a todos por esos grandes logros. Y bueno, para esta maestría en ese mismo desafío del primero al quince o del dieciséis al fin de mes, ya se deben tener acumulado 2.400.000 puntos de valor personal por las compras realizadas y seguir apoyando como mínimo a dos personas del lado izquierdo y dos personas del equipo derecho a que lleguen al Diamond Master. De esta forma nos convertimos, así como ellos, en nuevo Charon Row Master de es Algo maravilloso. Y mira, los premios son un bono de 2.000 dólares, dos tiquetes para empezar a viajar por el mundo. Algo maravilloso. Vamos para Así nuestra es. siguiente maestría, Adriana. Así es, mira, Star Master, mira, seguimos con los mismos 2.400.000 puntos personales en un ciclo de desafío del primero al 15 o del 16 al fin de mes. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar que a que mi equipo del lado izquierdo y mi equipo del lado derecho a echar un Roadmaster por esta maestría a la que está trabajando nuestro amigo y líder, don Israel Maldonado. Y mira que nos van a, a dar 10 mil dólares en efectivo y dos tiquetes para seguir viajando, eh, regalando membresías, como dice Raquelita, y no eh, seguir eh, dando y enseñando y dando esta gran oportunidad, Dianita, ¿qué tal? No, súper feliz, yo estoy maravillosa, encantada, enamorada y apasionada con este grandioso proyecto, construyendo y construyendo el futuro de mis hijos, el futuro de mi familia, porque es algo grandioso, nos espera y yo de este bus de este barco no voy a bajar nunca hasta lograr el éxito bueno, para la siguiente maestría el Royal Master, en ese mismo desafío del primero al 15 o del 16 al fin del mes con esos 2.400.000 puntos que tengo acumulados desde hace mucho rato, no necesito más puntos, simplemente debo es ayudar y apoyar. Aquí se trata de ayudar y apoyar a las demás personas, porque tu éxito es mi éxito. Si yo ayudo a que yo sea exitoso, pues, ¿qué va a pasar? Que yo también voy a ser exitosa. Pues, como mínimo, ayudo a dos personas de mi lado izquierdo y dos personas de mi lado derecho a que lleguen al Star Master y de esta forma nos convertimos en nuevo Royal Master de Atomy. Nos premian con un bono de 50 mil dólares, cuatro etiquetes para continuar viajando por el mundo, una tarjeta recargable mes tras mes de 2 mil dólares, que sí o sí no la tenemos que gastar, ¿verdad? Y bueno, un auto en renta para que podamos movilizarnos con mucha más facilidad y llevar este proyecto. Y las ganancias ni se digan. Eso sí, mejor dicho, se lo dejamos para que lo descubran todos y cada uno de ustedes haciendo este proyecto. Y bueno, para la siguiente maestría, Adrianita. Sí, Dianita, la verdad que feliz de estar aquí. Mira, Chrome Master, seguimos con los 2.400.000 de puntos personal. Dianita, aquí no nos exigen, tiene que comprarnos a medida que nosotros vamos necesitando, a medida que se nos van terminando nuestros productos en un ciclo de desafío, del primero al 15 o del 16 al fin de mes. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a dos personas de mi equipo del lado izquierdo y a, a dos personas de mi equipo del lado derecho a que suban a Royal Master, Dianita, y con que nos bonifican 300.000 dólares en en efectivo cuatro tiquetes para ir viajando con mi familia, con mi equipo, porque ya tenemos bastante dinero, cinco mil dólares en una tarjeta recargable y que nos da, miren, un auto de lujo en renta para seguir desplazándonos nosotros a las ciudades de aquí en, en Colombia, para seguir contando esta gran oportunidad, algo espectacular, ¿no, Dianita? Y cuéntame la siguiente maestría. ¿Qué tenemos? así que... esta, Adrianita, espectacular y alcanzable, alcanzable porque nosotros ya nos damos cuenta. Que mes tras mes, día tras día, van ascendiendo nuestros líderes de las maestrías. Hace poco subió a la primera maestría Don Arturo Anica, que se encuentra aquí conectadito todos los días. Entonces, mire que es un proyecto que sí o sí se puede realizar, no hay candados, simplemente hay que usar y recomendar los productos, enamorarnos de todos estos grandiosos produ productos, cambiar hábitos, cambiar de tienda, eso es todo lo que hay que hacer. Y bueno, para nuestra Imperial Master, esta maestría tan anhelada por todos, ¿qué debemos hacer? Lo que hemos venido haciendo en cada una de las maestrías, tenemos un desafío del primero al quince o del dieciséis al fin de mes, con los mismos 2.400.000 puntos personales que tenemos acumulado desde el Charon Road y hacer que las cosas pasen, ayudar a mis equipos, como mínimo a dos personas del lado izquierdo y dos del lado derecho que lleguen al Crowdmaster. Master, de esta forma Atomy, en una ceremonia súper, mejor dicho, inigualable, nos dice, "Eres nuevo Imperial Master de Atomy" y mejor dicho con pompos y platillos nos dan esa celebración donde presencialmente está nuestro presidente Ján Gilpar, sale en un montacargas y nos entrega un millón de dólares. Oiga muy bien, un millón de dólares. Nos dan cuatro tiquetes para continuar viajando por el mundo. La tarjeta recargable ya no es por dos mil, cinco mil, sino diez mil dólares mes tras mes, el auto ya es propio con chofer incluido, todo pago por la compañía y una oficina con asistente también paga por la compañía, y mira en esta maestría tan anhelada llegamos a esa igualdad de oportunidades donde vamos a generar 50 mil dólares mes tras mes y para lograr todo esto, ¿qué tenemos que hacer, Adriánita? No, Dianita tenemos un sistema de éxito, mira eh, participar en los One Day Seminar, porque aquí la verdad que es solo aprendizaje. Tenemos nuestras Academias del Éxito de Anita, que ya la tenemos aquí en Colombia, Centros de Educación, como nosotros pertenecemos al Centro de Educación Visión Omega Center, eh, de Enilfer Criollo y Minfa Criollo, la verdad que eh, gratitud con ellos por ese... Eh, acompañamiento que hemos tenido. Tenemos Corea Tour, Dianita, que es Corea Tour, que ya me visiona nosotros cuando llegamos a nuestra anhelada eh, maestría, nosotros ya poder ir con todos ustedes, con nuestra familia, poder ir a conocer allá a nuestro presidente Ángel Par, esas instalaciones tan hermosas, todo algo tan espectacular allá en Corea, ir a conocer a nuestros a, amigos, no, algo maravilloso, Dianita, yo estoy muy feliz. Igualmente, Adrianita, estoy supremamente feliz, feliz realizando este proyecto. Y bueno, mire, viene la cerecita del pastel. Todo lo que nosotros realizamos en nuestra compañía es heredable hasta por tres generaciones. Por eso también le decía que los puntos son vitalicios, heredables. Pues mire, todo se hereda. Entonces, realmente es un proyecto que vale la pena, no tenemos que pensar en qué le voy a dejar a mis hijos, en qué la pensión será que si sí sale, será que no sale, será que la voy a disfrutar. Pues no, aquí nosotros estamos disfrutando desde que, desde que nos damos esta oportunidad. Entonces, mira, los invito a que se agarren, se suban a este grandioso proyecto llamado Atomy. Atomy es el vehículo que nos lleva a realizar, a, a que nosotros realicemos todos y cada uno de nuestros sueños. Así que, mis amigos, Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Wow! Excelente plan de compensación. Justo y generoso. Y que sí o sí cualquiera persona puede lograr el éxito después que lo haga con enfoque y determinación. Bueno, eh, como ya dije. Así tiempo... es, Irisa. claro que sí. Súper sí. grandioso. De verdad que un plan de negocios único que tiene esta gran compañía. Y como bien sabemos, próximamente va a ser la número uno. Confiando en Dios, vamos a ser el número uno. Sí de verdad que sí. Listo, Iris, cuéntenos qué bueno, sigue nuestro programa. El, claro que sí, Luis. Como ya el tiempo nos apremia, quisiera darle la palabra a dos grandes líderes de aquí de, de nuestra compañía. Eh, quiero darle las gracias a, pues, primeramente a Dios, a, a Enilfer y a Adriana que hicieron posible que nosotros debutáramos hoy como presentadores por primera vez así que quiero darle la palabra a mi socio y amigo Enilfer Criollo unas palabras de positivismo, de energía, de emprendimiento Enilfer, los micrófonos son tuyos excelente Iris así es nuestro gran líder, Nilfer Criollo. Adelante. Adelante, Nilfer. Hola, hola. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. De verdad, muchísimas gracias, Irina. Eh, primero que todo, quiero darle gracias a Dios por ese crecimiento tan bonito que están teniendo todas ustedes. Quiero felicitar a Adrianita, que de verdad siempre está de la mano de estos grandes campeones. Enviarles un abrazo grandísimo a Dianita, a Cristian Figueredo, a Irina en especial, que hoy está haciendo esta gran presentación en compañía de nuestro gran amigo y líder, Luis, Luis Malaver, que de verdad es una persona muy especial. Y enviarle un abrazo a todos, a todas las personas quienes se encuentran hoy aquí en la sala, 87 personas, de verdad que es una alegría grandísima. Quiero de verdad, de todo corazón, decirles que estamos en la mejor compañía y que no. Mejor dicho, no dejes de soñar, nunca dejes de soñar, siempre seguir adelante, siempre seguir luchando, siempre seguir con esa meta clara, con esa, con esa mente clara, ser siempre positivos, porque realmente esto es muy, pero muy hermoso, muy maravilloso, de verdad que, que, que de verdad me encuentro muy feliz, me encuentro feliz porque hago parte de este maravilloso equipo y tengo, bueno, a todas estas líderes que realmente estoy a la par de ellas aprendiendo, cada día aprendo más. Eh, no, no, la verdad estoy sin palabras de mirar este, esta presentación tan bonita. De igual manera, quiero agradecerle a, a nuestro Charol Romaster, eh, Israel Maldonado, por siempre estar ahí pendiente de todo el equipo. Hay mucho, mucho por agradecer, de verdad, se ha aprendido mucho. Y bueno, como siempre lo digo, siempre en la vida, toma lo bueno y lo malo. Es una frase muy bonita que nos han enseñado aquí. Y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. También quiero enviarle un abrazo grande a Fider, Fider Suárez, que se encuentra por ahí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo grande. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias, gracias, Enil. Maravillosas palabras. Excelente, Muy, Líder. Excelente, excelente. Bueno, ahorita quiero darle la palabra a nuestro Sharon Rose, Israel Maldonado, palabras cápsulas de empoderamiento, positivismo, para seguir adelante en esta maravillosa compañía. Así hola, es, hola, Irisa. Hola, hola, ¿cómo estamos? Les saludo a su socio amigo Israel Maldonado, primeramente felicitarlos por estar aquí haciendo un excelente trabajo, wow, felicidades también, pues la verdad que sabemos que pues dice ahorita aquí la persona que nos vino a visitar desde las Filipinas, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, creo ya se nos fueron por ahí, estaban aquí con nosotros, y pues la verdad que Estamos súper, súper contentos con todo esto porque esto es Atomi, campeones. Estamos trabajando pues en sinergia de corazones unidos, como lo enseña el sistema. Felices, contentos, porque yo siempre le he dicho, si usted no se siente feliz en este proyecto, algo está pasando. Tenemos que estar felices, tenemos que disfrutarlo. Quiero mandar un saludo especial allí a Celedonio Castilla, que siempre está aquí pegadito al sistema. La verdad que me encanta a todo este equipo maravilloso del Profe Cardoso. La verdad que me fascina. Él ahorita anda de vacaciones por allá, por las playas del mundo, y su equipo aquí al pie del cañón. Y eso es lo que es Atomi, campeones. Duplicarnos, duplicarnos en líderes. Los líderes son los que te hacen el negocio, campeones. No la venta de productos, sino los líderes, el liderazgo. Que tu equipo o que tu negocio funcione sin que tú estés al frente. Eso es lo mejor que puedes hacer tú, construir un negocio que contigo, sin ti, esté funcionando. Y que, no, que funcione mejor sin ti. Eso es lo más maravilloso. Se imaginan Luis Malavera ahorita haciendo su, sus pininos aquí. Yo sé que él va a ser una de las grandes personas que va a estar aquí al frente, que después se va a reír, se va a disfrutar, va a decir, ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mis inicios cuando yo empecé a hacer, pues, en sí, aquí en Atomy. Y la verdad que esto es lo que queremos. Imaginan a Adrianita, eh, Diana, a Lady, pues son personas que ya son de aquí, ya, como dice, estoy, dejando mi, eh, estoy abriendo, pues ya paso a los, a los que siguen, ¿no? Nosotros vamos a estar aquí, nunca nos vamos a ir, simplemente vamos a estar mirando que todas las cosas estén saliendo. Los líderes son para cuando algo se atore, adelante salimos al frente. Eso es el negocio que nosotros queremos para ti para tus hijos y tus nietos, un negocio donde se demuestra la gratitud, se muestra el liderazgo, se muestra que estamos en la mejor empresa, en una empresa que quiere lo mejor para ti y toda tu familia. Campeones, se tienen que sentir felices, se tienen que sentir orgullosos de Atom. Yo les dije una vez, ¿quieren tener la clave para tener éxito? Yo se les dije, enamórense, enamórense de la empresa, enamórense de sus principios y valores. Porque si bien esta empresa tiene principios y tiene valores, al cual yo ando contento, yo no sé si se me nota, mira, yo feliz, ¿y por qué creen que ponga este cisne aquí atrás? Porque es, wow, es la sinergia, es el lobo de la, nuestra empresa, el patito feo que soñaba con convertirse en cisne real, se imaginan, nueve, nueve Imperial Master, campeones, mucha gente, estamos haciendo nuestro sueño realidad. Quiero decirle que yo cinco añitos, campeones, cinco añitos y estoy gozando de libertad. Ya no dependo de un trabajo. Ya no dependo de un trabajo. Qué tremendo. Este es mi trabajo. Estar aquí con ustedes. No dejarlos. Quedarme aquí. Estar aquí. Si bien yo me puedo ir de vacaciones, pero yo disfruto. Gozo de esto. ¿Qué les dije yo? Yo estoy enamorado. Yo no puedo dejar a mi novia. Yo no puedo dejar porque me siento ese amor. mi esto. Mi amor, Atom es mi todo. ¿Se acuerdan, Luis, cuando andabas enamorando a tu esposa? ¿Qué decía uno? Quería estar todos los días allí viéndola. Eso es lo que yo siento por esta empresa. Siento que si un día yo no me conecto, algo me hace falta. Una piecita de mi corazón, de ese rompecabezas y es los Zoom, los el sistema. El sistema me hace falta para yo estar más feliz, pleno. Y eso es lo que yo quiero para todos ustedes, campeones. Que sientan... Que les hace falta el sistema, que somos 82, pero felices, contentos, enamorados. Campeones, no me voy a cansar. La clave al éxito es que te enamores de tu empresa, que te enamores de Atomy, que te hace falta el sistema. Eso es lo que yo hago, eso es lo que me hace falta. Ustedes creen que yo no me gustaría quedarme acostadito en mi cama, gusto, pero ni un brinco me levanto a conectarme al sistema. Agarro mi tacita de café bien calentita. Me la pongo ya a disfrutar. Yo disfruto mirar ahorita este debut maravilloso. Me encanta cuando lo hacen dos personas, cuando son las dos en sí. Falta un poquito de coordinación, poquitito, un poquito, pero es la primera vez, campeones. Miren, ustedes han visto que México hace siempre sinergia, ¿no? Dos personas. Colombia hace dos, está ahí Jesús y Viviana. Y allá en México también. Esto es igual. Esto es igualito, campeones, pero hay que disfrutarlo. Gócelo, no se me pongan nerviosos, no se me pongan nerviosos, esto es de ustedes y para ustedes, yo les he dicho aquí, todos los que estamos aquí, este es tu sol, es tuyo, es tuyo, disfrútalo, aquí no va a venir Israel, ah, es que lo hiciste mal, ah, es que lo... no, no, no, no, ustedes son los dueños de esto, ah, es de ustedes y para ustedes, para que realicen sus sueños, para que anden feliz, que sientan la frente, siempre hay que tenerla en alto. Campeones, porque si uno no anda con la frente en alto, ¿cómo tú andarías allá afuera hablando del proyecto? Se imaginan, ahorita nosotros tenemos una reunión a las diez y media allá en el centro, vamos a ir allá a disfrutar, van a llegar pues grandes líderes y van a llegar un grupito ahí de personas. Israel, queremos que me expliques cómo, pero personalmente conmigo, yo con gusto porque lo gozo, lo disfruto. ¿Te imaginas? Ya llegó mi hijo por acá, de, de, de allá, viene a visitarnos. Así que, campeones, los dejo porque lo va a recibir. Viene desde el Army por allá, da y va a estar aquí con estos días y con nosotros. Así que, saludos, éxito, bendiciones. ¡Uh! Excelente, Don Israel. Gracias por esas palabras tan poderosas que nos dan esta energía para seguir en este gran proyecto. Así es, Isa, ¿verdad? Sí, eh, sí, Luis, claro que sí. Y ya por último le damos la palabra a nuestra líder Adriana Cruz, que también hizo posible la presentación de nosotros hoy aquí. Adelante, Diana. Adriana. Gracias, Irina. Eh, no, feliz, felicitaciones a estos grandes líderes. Irina y Lucito Malader lo hicieron espectacular. Eh, gracias a Enilfe por estar aquí acompañándonos de los diferentes líderes. Y bueno, nos gustaría escuchar unas palabras de Heidi, que veo que ella quiere eh, que alguno de sus líderes eh, salude. Entonces, adelante, Heidi. Adrianita, antes de que pase Heidi, quiero presentarles aquí ah. a mi heredero, a todo el que estamos trabajando duro, yo y mi esposa, para esto va llegando ahorita. Mira, aquí trae las maletas, pero me siento tan contento de que haya venido a visitarnos, estar unos días aquí de Tiempo de Calidad. Y por eso nosotros no hicimos el viaje, porque queríamos estar con él aquí y la verdad que me siento súper contento. Uh, felicidades, saludos. Excelente. Gracias. Muy buenos Bien días. Bienvenido. Bienvenido. Felicitaciones, don Israel. Gracias, gracias. Y bueno. Eh, Adelante, a... Heidi. Heidi está. Heidi. Yo la vi ahorita. Sí, está, no pero no tiene aperturado el no. micrófono. El micrófono. Abre micrófono. Hola. Es, ya. Hola a todos. Uh, quiero saludarte. Quiero saludar a mis patrocinadoras coreanas y mis amigos aquí. Uh, aquí. Aquí están conmigo. para que te Sí, Dale, oiga. Aquí están mis amigos, quiero saludar. En Atomi necesito compartir nuestros buenos productos y para para ser exitosa necesito compartir tus experiencias con tus amigos, como así Aquí, la pequeña. Aquí están mis amigos, quiero saludarte y estoy en su casa, estoy compartiendo la buena calidad de Atomi aquí ah, no va a valer sí atenta ah, tengálemos ahí te la ajusta con el nuevo ritual ritual de acá aquí mm -hmm. orderí aquí está y necesito a <laughs> uh, necesito ser um, usar los productos utilizo para puedes compartir los buenas experiencias con ellos como así y para ser y no sale con con tu país, tú puedes ser hacer, hacer Atomy en todo el mundo porque es una compañía global y es todo, muchas gracias Gracias, <ríe> gracias. Heidi gracias. gracias por compartir gracias, este Heidi. testimonio Saludos sí, un saludo. Heidi Saludos Heidi Saludos gracias. Oh. Arina, Arina, Saludos Arina, también. Saludos Bueno, para, para continuar para cerrar nuestro maravilloso zoo, eh, Seguimos con el lema, eh, Cristian, y después el señor Israel Maldonado nos saluda a la gente por Facebook. Adelante, Cristian. Adelante, Cristian, con nuestro lema. Adelante, Cristian. No está Cristian por ahí, se nos fue. Quítale, chécale, el, chécale el host Adrianita porque a ver vamos a ver si está Cristian por ahí si no lo hacemos acá nosotros no hay problema Cristian Figueredo Cristian Figueredo vamos a ver Cristian ahí yo no lo miro oh, ahí, está, ahí está por ahí pero a Leidy le quitó el, el pomo, ya tiene el... ahora el micrófono Cristian <ríe> hola hola lo que pasa es que no podía abrir micrófono por eso por eso era el, el tema estoy acá presente Firme como ojo de vídeo. Bueno, vamos a hacer el lema, ya sabemos todo cómo se hace. ¿Estamos listos? Sí. Sí. Apreciar Apreciar el espíritu. Ganar la visión. la visión. El sobre el sobre la fe. La fe. Vamos, vamos, vamos. Excelente. Mira, Filipinas, Estados Unidos. ¡Oh! México. Excelente, Cristian. ¡Qué bien! ¡Súper! Florencia, Cajetabia, su gran Israel. ¡Excelente, hola, día! ¡Excelente hola, capacitación! Hola, hola. Saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, campeones. ¡Felicidades a todo este equipo del profe Cardoso! ¡Éxito, bendiciones para todos! La verdad que nos vamos a ir directamente a la parte de a donde está acá. el Facebook, ¡Campeones! más de 40 personas. Conectaditas al sistema, le vamos a mandar un saludito muy especial a Elvia Silvia, a Bárbara Fernández hasta la Florida, Will Peñuela, tenemos allí el campeón Rolando Flores también de la parte de Becker el profe Ernesto Velázquez y líder de allá de Tierra Caliente, saludos profe, María Cecilia Ramírez también, Camilo Barco, Audi Santos hasta Puebla que ya se encuentra por aquellos lados también. Eh, aquí también tenemos a Aura roja Leonor Quiroga, Marta Cecilia Espinosa, EMPI, Rafita Soñanes, de allá de la parte de, de lo que es México lindo y querido, de Anita Marcela, también está ahí conectada, chequeando que todo esté bien, María Echeverría, saludos hasta Massachusetts, María, vamos con todo, María Pilco, Arturo Anika Colima de la parte de Tennessee Tania Tenecita Ibarra, James Guerrero de Ecuador. Mireya Flores desde Villa Madero. Guerrero, nuestra maestra. ¡Saludos, Mireya! Gaby Velar, nuestra psicóloga de profesión desde México, especialmente desde Puebla específicamente. Gonzalo Rivera desde Canadá. ¡Saludos, Gonzalo Rivera! ¡Sácale un susto al susto! Salma Jamed, ¡saludos a Salma! Tania Ramírez, María Cavalli, Edgar Cantor, Florentino Lea, Pilar o sean Paine dice Ocean pane, no sean pine, Marta Martínez, Marta Calderón, Ruper González desde México, saludos a Rupert, Eduardo, Emilio, Janel, Lucero, Cast Castellanos, Edwin Montoya, Ordóñez, Lanes, Juliet y María del Refugio Silva. Wow, toda esta gente conectándose por acá, por la parte del Facebook, la verdad que felices todavía, manden corazoncitos, campeones, acá en el Facebook, 19 personas todavía siguen conectaditas, así que saludos. Un saludo para nuestra Cell Master, Joseo Lee, para nuestra Sharon Ross Master, saludos, saludos hasta Corea, saludos, saludos, wow, qué tremendo, a Heidi Romántico porque las trajo, son sus y campeones, miren qué poder de convocatoria tiene ella. Hasta sus líderes de arriba Los traen para acá Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Traer a los líderes que se vengan Que se unan al poder Dice un amigo dice: Si hay una alumbrada grande Un fuego grande Si una bracita se sale para afuera Se apaga Pero si te unes se hace más grande el fuego Y vamos a hacer historia Saludos para Liliana Ahí tenemos a Gonzalo Rivera También que está por ahí Emérita por allá están haciendo el desayuno Saludos Emérita eh, a Raúl Pamplona también, que lo estoy mirando por ahí, el campeón Raúl Pamplona, a José Efraín Mendívil saludos, saludos José Efraín Pastor Urquina, por ahí lo mira el campeón, saludos Pastor, saludos, Amalia Esquivel, nuestra maestra de ventas de acá de Plainfield, New Jersey, saludos Amalia, tenemos aquí también a Leonor Quiroga siempre capacitándose al pie del cañón, eso me encanta a Lady Flores, miren, eh, siempre el refuerzo tiene que estar allí. Dios Méndez también está allí con nosotros ahorita. José Efraín Mendívil, saludos campeón. Eh, está acostadito por ahí, pero está capacitando. Al nuevecito, nuevecito, maestro de ventas, que mañana lo vamos a estar escuchando por el Zoom de las 7 de la noche. Nos va a estar dando su historia, su historia de cómo es que él empezó y cómo llegó ahorita, porque lo que él hizo fueron cuatro horas no una semana, ni dos semanas, ni tres semanas, cuatro horitas, y dijo: Me voy a hacer maestro de ventas. ¿Y quién no quiere escuchar eso? Si habíamos dicho que en un día, si habíamos dicho que en una semana, en un mes, él lo dijo en cuatro horas. Y a mí me dijo: Israel, ¿cómo ves? ¿Crees que yo me pueda ir a maestro de ventas? Le digo: Campeón, ¿cuántos te, puntos te hacen faltas? Tantos. Ni lo piense, no corra, vuele. Prepara ahorita, y decía: Hizo un zoom con su misma gente, le llamó de uno por uno. Y ya, a, a como eso de las 8 de la noche, me dice ya está, listo. ¿Cómo? Sí, eso vamos a estar escuchando el día de mañana, el día de mañana en el Zoom del doctor Mauricio Girón. Y hoy domingo, hoy sábado, sabadito, campeones. ¿Quieren ustedes tener éxito? ¿Qué les dije yo? Preparémonos como buenos líderes. El negocio no son ventas. El negocio no es el producto, es usted. ¿Cómo? Preparándote en ser un buen líder. Y hoy, esta noche, vamos a tener al campeón de campeones, Jorge Iván Arias, que nos va a estar dando todo el potencial, porque él quiere que ustedes sean los mejores. Dice que este grupo sea reconocido a nivel mundial. Que lo conozcan hasta en la sopa, como dice un amigo. Van a decir, allá está Lady allá está Adrianita, allá está Irina, allá está Luis Malaber, allá está Darío Franco. Esos vienen de una escuela poderosa, de quien Sí, campeones del grupazo que se estaba allá haciendo en la parte de Colombia, en la parte de México, en la parte de Estados Unidos, de todos donde están los latinos unidos, donde está una alumbrada y todos están conectados. Usted va a ser de esos campeones. Así que los esperamos hoy, Celedonio, hoy a las ocho de la noche. Así que campeones, nos vamos, nos vamos, pero no antes de irnos. Vamos a mandale corazoncitos campeones corazoncitos, corazoncitos que se mire, que les gustó el programa del equipo del profe Cardoso, saludos, saludos saludos, líneas abiertas para todos líneas abiertas uh -huh. Pueden micrófono. Wow, excelente. Gracias don <tose> Miguel. Bendiciones gracias, para hey, hey, hey, hey, hey, todos. saludos hey, excelentes. Gracias, gracias para todos. Bendiciones por estar en esta o sea, mañana tan gracias por Para todos esos hermanos Atomianos. Israel el micrófono. Es verdad. Ustedes campeones, son campeones, campeones, campeones, campeones, campeones. Se me olvidaba. Son hoy, hoy, hoy, hoy. Especiales hoy, son ustedes. Hoy, medio Israel medio Maldonado. Medio medes, escúchame, Dios mío. Hoy tenemos la academia. No se les olvide. Hoy ya en dos horas, en una hora y media, a las diez y media nos podemos conectar. A las diez y media nos podemos conectar. Once del de... 11 de la mañana, hoy, de acá, ahora de los Estados Unidos, de Colombia y de México, a las 10. A las 10, señores, podemos conectarnos, acuérdense, la academia no es sí, opcional, es, es obligatoria, así que nos miramos hoy, esta mañanita, les dije, acabando el sur, nos vamos a desayunar y conectémonos de vuelta para atrás en el IN, donde vamos a estar ahorita en la academia. De Colombia, México, campeones, todos conectaditos, manden saludos y díganle, yo estaba allí en el sur ahorita con el profe Cardoso en el cafecito. Póngale allí, mire que nosotros tenemos que identificarnos nosotros. No sé si ayer escucharon ayer a los países de preapertura, ¿qué dijo Mario Cortés? La edificación te hace... Te construye, ¿Sí? y aquí ¿qué vamos a hacer? Edificar al grupo que ahí estamos, conectaditos, campeones usted es el único que puede hacer eso así que los esperamos hoy a las 11 de la mañana saludos, líneas de puerta, decir me regañó Sonia, ¿ok? me regañó Sonia, Dice, ¿por qué no recuerdas? ¿por qué no recuerdas? es importante saludos feliz día para todos, bendiciones un Felicitaciones, fuerte, fuerte abrazo, bendiciones feliz, para, todos. para todos Ay, Ay, bendiciones. Ay, Liliana, Ay, Cristian Figueredo, Heidi, bendiciones, la guitarra, Haydi, divina, bendiciones, muchas gracias, Hola bien, Heidi, bienes bien, bien, bien. para todos, bendiciones, excelente, bien, excelente bien. día, bendiciones, gracias, bye. Buenos bye, bye, bye. días, bendiciones, gracias, gracias, gracias mil saludos, bendiciones saludos. para todos y nos vemos. ¡Ahí bye, bye, bye. está! ¡Ahí está! Eh, Heidi, ¿cómo se dice? Buenos días en en coreano, Heidi. ¡Buenos días en coreano! En argentino? ACO, en ACO, sí, para que todos sí. le digamos ayer nuestro charles. En ACO, en ACO. En ACO. En ACO. Esa es mi Sajang Ning. Ah, es Va a ser... a ser! ¡Ay, va a Vamos, vamos, va vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Allá, allá Vamos. va a ser! ¡Ay, va a ser! ¡Ay, va a éxito ¡Ay, va a ser! Felicidades Blanquita Fran de España. Un saludo, Blanquita. Bendiciones. <ríe> Blanquita, pues, Saludos a todos. Argentina, bendiciones para todos.